Es un gusto presentarles, está con nosotros esta noche precisamente don Marcelo Montenegro, Ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia. Ministro, buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Muchas gracias por la invitación a tu programa Tomando el Pulso en RTP. Y agradecidos a Dios y a, a, al pueblo boliviano que ha confiado en nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo, que nos ha permitido al 2022 proveerle de esta estabilidad eh, en precios, una de las inflaciones más bajas del mundo, la más baja de Sudamérica y confiamos de que en esta gestión también vamos a estar en ese mismo derrotero de luchar por el pueblo boliviano garan eh, garantizando nuestro trabajo ¿no? de redoblar esfuerzos para darle al pueblo boliviano una satisfacción más en esta gestión. Bueno, seguramente el momento en que, en que esta revista de Banker eh, Financial Times le llaman y dice, oiga, señor Montenegro, usted ha ganado esta distinción, le explicaron por qué. Eh, ¿Por qué ganó el ministro de Economía de Bolivia semejante distinción como el mejor ministro de, de, de, de Economía de Hacienda de la región? Bueno, de Bankers eh, de Financial Times eh, resalta la aplicación de un modelo heterodoxo distinto al que se aplica en otras partes del mundo y muchos de los vecinos que aplican las famosas metas de inflación. Las metas de inflación es un compromiso que hacen banqueros centrales o las autoridades económicas para llegar a un determinado nivel o umbral de tasa de inflación. Nosotros con la aplicación de nuestro modelo económico social comunitario hemos proyectado una tasa de 3,3%. Hemos estado incluso ahora por debajo de esa tasa, el 2022. 3,12. 3,12. Pero ha sido a partir del esfuerzo que hace el gobierno nacional del presidente Luis Arce Catacora, en términos de la instrucción que nos da de mantener esta estabilidad de precios a partir de un programa de subvenciones importantes, de, pero las subvenciones destinadas a incentivar la producción. Porque sin producción las subvenciones no sirven. Entonces el énfasis que hace el presidente Luis Arce en la gestión de gobierno es buscar la industrialización, mejorar la productividad. ¿Para qué? Para que habiendo oferta haya la posibilidad de que llegue el pan a la mesa los bolivianos, llegue los alimentos, pero no con esos precios que en todas partes del mundo se ha visto recontraelevados, por el tema del de traspaso del costo de energéticos a la, mesa de lo, a la mesa de las familias en varios países, el transporte, la energía, todos los precios han empezado a subir en las economías, eh, Víctor Hugo, Así y es. nosotros hemos aplicado un esquema que ha sido valorado inclusive en el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, ha, su, jefe, eh, econo, su jefe económico, ha dado una recomendación de que se vaya a este tema de las subvenciones porque ha sido un año anormal, en cuatro décadas nunca se había visto la mayoría de los países del mundo eh, a, afectados por inflaciones por encima incluso del 10% en la región ya estábamos con algunos países con 13, 12, 14% Argentina entonces, un 100% a y bueno, eh, eso así. ha generado protestas en Grecia, en Portugal en Gran Bretaña, ha tenido que dimitir un ministro, entonces no ha sido algo fácil y desde afuera valoran estos elementos que probablemente algunos analistas aquí lo ven con desdeno y con desprecio eh, me, me llamó la atención mucho a eso del Fondo Monetario Internacional a, en el momento en que había hecho precisamente esa recomendación, porque el FMI era bastante crítico con el modelo económico boliviano. ¿No? Eh, y, y, y de repente lo recomienda, o sea, eh, bueno, cosas, eh, cosas que solamente eh, la, la economía ligada a la política eh, pueden encontrar alguna explicación. Ministro, eh, ¿se comunica usted con frecuencia con el ministro Arce? Eh, bueno, con el presidente Arce, claro, digo ministro Arce porque cuando ministro, el presidente Arce, precisamente de Economía, no fue valorado a nivel internacional, que eh, de, destacando precisamente el modelo económico planteado en el país. Viene, viene ahora usted como ministro, también recibe premios y todo aquello. ¿Usted eh, trabaja con el ministro Arce estos temas económicos? suelen reunirse... Semanalmente, ¿Cómo es, ¿Cómo es la relación? Bueno, la agenda del presidente Luis Arce es una agenda muy nutrida en términos de entrega de obras en varias partes del país. No obstante, hay una reunión que se lleva semanalmente, que es el Gabinete Económico, en el que el presidente participa, donde se evalúan varios eh, proyectos productivos. Ajá. Él es un... <coughs> Eh, ...convencido ¿no? de que si Bolivia no se mete en este tema de la producción de manera eh, de lleno... ...entonces Bolivia no va a poder eh, generar en el futuro un espacio eh, de, importante para las nuevas generaciones. Por lo tanto, cada semana nos reunimos en el Gabinete Económico... ...y es ahí, y obviamente en el Gabinete Presidencial también ah. se hablan de temas productivos... No obstante, eh, su agenda tan, ah, copa, sí, lo vemos a través tan de, copada y de las tan llena de mm. entrega de actos. Ministro, pero, pero siempre el presidente se da tiempo para hablar de temas de economía con el equipo económico del gobierno. Hay, hay 12 millones de bolivianos que en este momento, bueno, espero que sean 12, espero que nuestra audiencia llegue a los 12 millones de bolivianos, que nos están viendo, ministro, y, y claro, todos escuchando con atención a la máxima autoridad económica de nuestro país, ¿Qué les diría usted para que esos bolivianos que nos están viendo se sientan tranquilos en este año? ¿Qué va a pasar con nuestra economía este año? ¿Cómo se lo puede explicar de una manera bien facilita para que el ciudadano lo entienda y, y, y pueda respirar aliviado en un entorno como el que tenemos en este momento en el mundo donde muchos países la están pasando bastante difícil? Bueno, que vean en las calles la actividad económica es, se ha reconstruido en estos dos últimos años después de haber tenido una situación donde recuerden la pandemia no había empleo, no había ingresos, la gente tuvo que deshacerse de sus bienes de capital, vender sus activos para recibir algo de salud y hoy estamos en otra etapa donde la gente está empezando a encontrar empleo, generar ingresos, hay actividad económica, hay una mejora de los salarios en la parte formal, el INE ha mostrado en los últimos datos que había una mejora eh, no vamos a decir gigante pero una mejora importante que se da en los salarios y esto es reflejo de que las políticas aplicadas por el gobierno nacional y la confianza que tiene el pueblo boliviano en estas políticas están dando resultados. Hay que establecer de que estamos retornando a los niveles prepandemia. No significa que ya hemos alcanzado el Nirvana, no. Estamos del fondo donde nos dejó el gobierno de facto, hemos vuelto ...a tener los niveles, inclusive en recaudaciones... ...superiores al del año 2019... ...pero eso no significa que eh, ya haya, hayamos alcanzado... ...todos los niveles que, que, que se pretenden para una reconstrucción... ...y recuperación total de la economía... ...entonces este año va a ser un año de muchas eh, eh, sorpresas... ...en términos de la parte productiva... ...se entrega nuestra planta siderúrgica del Mutum... ...por primera vez Bolivia va a producir sus láminas de acero del Cerro del Mutún. Vamos a entregar nuestra primera planta de biodiesel, van a empezar los proyectos de las plantas separadoras de zinc, los proyectos farmacéuticos, eh, que ya tienen estudios, están también ahí la, la, la química básica y el tema del litio. Bolivia es un país muy rico en e energía y de seguro que este va a ser un elemento de, ap de apalancamiento y de va a catapultar a la economía boliviana en estos próximos años como una economía con generación de mayor ingreso y la agricultura también, que es uno de los elementos que el presidente Luis Arce prioriza en el modelo económico, social, comunitario productivo nos va a dar ya eh, sorpresas en términos de soberanía en términos de eh, ir buscando en el maíz en el propio trigo, no que antes en el... Eh, Previamente en los gobiernos neoliberales usábamos el PL480, ¿no? Ahí se monetizaba el trigo y no teníamos ni nada de producción de trigo. Ahora ya producimos por lo menos el 35% del consumo nacional y vamos avanzando en esa lógica de volver a Bolivia un país productivo. Por lo tanto, la, los políticos, los cívicos eh, que están generando desestabilización deben reflexionar de que si no... Eh, confluimos fuerzas. Bolivia no va a poder tener estos, estos elementos de reconstrucción. Y van a ser responsables ellos de que la economía nacional no esté encontrando eh, los niveles que estamos ya logrando. Porque no, es fácil destruir. Yo puedo venir a tu panel y votar en dos segundos o tres segundos todo esto, pero armarlo cuesta. Obviamente destruir es lo más sencillo. Reconstruir una economía no es una cosa fácil, pero lo estamos logrando, como dice nuestro presidente Luis Arce, y se ve en el movimiento económico. Hoy día yo en la calle eh, vi que había mucho movimiento en, en los comercios y la gente está esperanzada de que este año va a ser un año también de seguir esta senda de crecimiento con estabilidad de precios. Mucho. ...hace referencia usted a algo que es importante... ...a ver, lo que está pasando en este momento en Santa Cruz... ...Santa Cruz... ...viene a este nuevo paro y bloqueos... ...después de 36 días que fueron terribles... ...en cuanto al costo económico... ...¿no? Eh, con las movilizaciones que hubo anteriormente... ...bueno, y, y esto pareciera que también va para largo... ...¿no? Eh, por un tema... Eh, ...este del gobernador Ruiz Fernando Camacho... ...hasta... ...hasta dónde puede influir esto de Santa Cruz... ...que es, lo tenemos claro, un motor económico... ...en nuestro país sin lugar a dudas... Si esto continúa, o sea, si este, si este paro se mantiene días, semanas, o incluso un mes, como aseguran algunas autoridades de Santa Cruz, ¿cuánto le afecta a la economía nuestra? Primeramente, los 36 días, eh, Víctor Hugo ha demostrado que hay dos Santa Cruz. Una Santa Cruz que quiere trabajar, que quiere producir, que quiere generar ingresos, y que también el sustento del día a día viene de ese trabajo, encomiable de muchos de los cruceños. Pero hay otra Santa Cruz que es liderada por cívicos, por logias, que no desea realmente que la región siga avanzando. Entonces, se carga todo el peso de esas posiciones ideológicas en las espaldas económicas del pueblo cruceño. Los 36 días han significado más de mil millones de dólares en pérdidas para la economía nacional 2022. Y estos días de, de movilizaciones, de desestabilización, también están generando... Su, tiene sus efectos económicos y no le están haciendo daño unilateralmente al gobierno central cuando alguien hace una quema en una sucursal del Banco Unión ¿a quién le están haciendo daño? al propio eh, eh, ciudadano cruceño ¿acaso un pandino, un orureño, un paseño, un tarijeño va a sacar crédito en Santa Cruz? ¿quién va a sacar crédito? el propio cruceño a él le están haciendo daño cuando se instiga y que es un delito, a no pagar impuestos en una determinada región, ¿a quién se le hace daño? A la propia región, porque esos re recursos vuelven en forma de coparticipación tributaria. quiénes se per perjudican? Municipios, universidades, la propia gobernación. Entonces, le hacen un daño a su propia economía y se piensa que unilateralmente le están haciendo daño al gobierno. Y eso es un, una responsabilidad que en su momento van a tener que, de seguro, eh, Hacerse responsables aquellos que han instigado a estos actos vandálicos. Eh, le, le escuchaba la pasada semana, eh, yo, yo, yo estaba transportando en un trufi aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? y en la radio salía el ministro, a, asegura que el crecimiento de este año será del 4,8%, ¿verdad? 4,86%. Ah, y el taxista hacía sus cálculos, ah, entonces mi hijo va a recibir doble aguinaldo. No, y claro, como me ve al lado y me. Oiga, don Víctor Hugo, usted qué, qué sabe? va a haber doble aguinaldo. Estamos comenzando el año y la gente ya está pensando en el doble aguinaldo. Pero, pero claro, si la cosa y si la economía va a marchar así de bien, ministro, eh, es una gran probabilidad de que si sí, este año vaya a haber un doble aguinaldo. Lo que hay que ver es que no se siga con esta desestabilización de la economía. La economía. Ajá va a ir creciendo y en su momento anunciaremos si hay este <risa> beneficio. Le entiendo, le entiendo, es un tema no obstante, es importante que eh, el pueblo entienda y sepa que la economía está en este momento en un tren de despegue, de reconstrucción con estabilidad de precios, inversión pública, estamos reduciendo el déficit también y esos son elementos que eh, debe... Comprenderse como un esfuerzo que hace el gobierno nacional en un año donde hemos tenido, como el año 22, que ponerle un esfuerzo adicional por la subvención a la gasolina y, y al diésel. Ha sido un año muy... Muy, de mucho esfuerzo del tesoro. Ah, ¿eh? Más o menos ha llegado a unos mil millones de dólares. ¿Cuánto creció en relación al año anterior, el 2020? Bueno, se ha duplicado el precio del crudo de barril de petróleo, que estaba en 60 dólares, ha trepado hasta 120, entonces también claro. se han duplicado los esfuerzos en todos los ámbitos. ¿Y este año cuánto va a llegar a esa subvención? Bueno, va, va a estar bordeando un valor de 890. A menos que el año sí, pasado. Sí, porque también estamos previendo que el precio del petróleo también ah. tenga y ha empezado también a descender. No tan rápidamente, pero sí lo estaba haciendo. Entonces, preveemos que también el esfuerzo va a tener que ser eh, de la misma magnitud o algo menor. Pero es un esfuerzo importante que le llega al pueblo cruceño, que le llega al pueblo pandino, al pueblo veniano, al tarijeño, al chuquisaqueño. O sea, somos Bolivia, no podemos partir a Bolivia por intereses de logias. O de cívicos desubicados. ¿eh? Claro, eh, la, ¿la inflación está calculada para, para cuánto en este 2023? Bueno, en el programa fiscal financiero hemos puesto 3.28, porque hemos terminado en un nivel algo menor de nuestra proyección uh -huh. inicial del 22, que era 3.3, y ahora. Eh, eh, le hemos asignado una proyección de 3,28%. Nuestra deuda externa, ¿cómo está nuestra deuda externa, ministro? Bueno, nosotros tenemos, si me permites, quisiera no, claro que sí, aprovechar claro que sí. dos elementos. El gobernador Luis Fernando Camacho ha dicho que somos el país más endeudado de la región. Está Bolivia. En América Latina y el Caribe, Bolivia está por debajo de la media, que es... 60%. Brasil está con 88%. Nosotros estamos con 45,7% en deuda pública total. Hablamos de ese 45,8% es desde el Producto Interno Bruto. Respecto o sea, en al, producto al Producto Interno Bruto, bruto Exactamente. respecto al tamaño de la economía. Ahora, el endeudamiento por sí no es malo, porque si no, nadie iría a prestarse al banco. Lo importante es que en un tema prestatario prestamista, el prestamista evalúa al que le va a prestar. Y en, en nuestro caso, los organismos multilaterales evalúan la solvencia del país, porque esta es una deuda que se tiene que pagar no solamente el próximo año o el subsiguiente, ah, es sino un es una secuencia de años y evalúan la capacidad de pago del país. ¿Cuál es ¿Y la calificación que tenemos en cuanto a capacidad de pago? Creo que bueno, A, B, no, no sé Bueno, las decir. calificadoras de riesgo nos han dado un B estable este año. Ajá. Y lo importante es establecer que los financiadores nos prestan los recursos. Cuando uno pierde ingresos o pierde el trabajo, ¿quién le presta? Nadie. Entonces nosotros tenemos una capacidad de préstamo y hemos vuelto a los mercados de capitales el 2022. La última vez que hicimos emisión previa al 2022 ha sido el año 2017. Después de cinco años, Víctor Hugo, hemos vuelto a los mercados de capitales y hemos podido hacer una colocación de nuestros papeles. En términos de deuda externa, estábamos... ...incluso en el gobierno 87... ...el doctor Víctor Paz extensor en su gobierno... ...tenía el 99.1% del Producto Interno Bruto... ...en deuda externa. Y, obviamente, eso ha ido reduciéndose en el tiempo... ...y en la gestión del gobierno del MAS... ...esto ha estado por debajo de niveles del 35%. En el gobierno de la señora Áñez... ...subió a 33% y ahora lo hemos bajado a 29,9%. Los umbrales de la comunidad andina, Víctor Hugo, dicen que un umbral, digamos, donde ya podríamos empezar a preocuparnos es 50%. Y en este momento no estamos en ese, esa situación, por lo tanto, desmentimos las eh, afirmaciones del señor Camacho... ...al decir que nosotros estamos, somos la economía más endeudada de, eh, de toda América Latina y que estamos llevando al país... Un desastre. Estoy mostrando con datos objetivos que eso no es así. Ministro, ¿cómo están nuestras reservas internacionales? Que es como el ahorrito que tenemos ahí guardadito, ¿verdad? Y al que tenemos que recurrir cuando cuando nos hace falta. ¿Con cuánto de reservas internacionales? Estamos es? con un stock ahorita de 3.845 millones de dólares. ¿Y ¿Cuál es la último... expectativa para este año? Bueno, la expectativa de nuestro programa fiscal financiero es aumentar 500 millones de dólares. Entonces, ¿qué significa eso? ...que vamos a hacer los esfuerzos para seguir industrializando con sustitución de importaciones. Ya, nuestra planta siderúrgica del Mutú nos va a dar un ahorro... ...porque estas láminas de acero van a empezar a generar, primero, empleo, producción... ...pero también ya no salida de divisas. ¿Cuánta es, ¿Cuánto es el valor de la importación de fierro para construcción, láminas de acero? Está más o menos un valor de entre 400 a 500 millones de dólares por año... Entonces, imagínate, Víctor Hugo, cuando ya nuestra planta del botón empiece a, a generar producción, ahí va a ser ahorro de divisas. La planta de biodiesel, cuando empieza a funcionar, son 100 millones de dólares de ahorro también. Entonces, en la medida que vayamos... Eh, perfilando nuestros proyectos de sustitución de importaciones, como la planta HBO del 2025, que va a sustituir más o menos un 43 a 44% de la importación de diésel, va a generar un alivio, un ahorro, pero además va a generar producción y empleo. Eso es algo importante que se debe destacar en nuestro modelo. Claro, pues en este, estamos en el, proceso, en el proceso en el cual se está invirtiendo. Se está industrializando y de, de aquí a un tiempo, dice usted, ya tendremos las utilidades y el dinero que le permita a los bolivianos eh, entender la, la dimensión de estos Pero proyectos. algo importante que se tiene que entender, eh, Víctor Hugo, es el, el perfil productivo que tiene el país y lo que va a significar el, el litio, el clúster del litio. El precio de la tonelada de litio estaba hace 15 meses atrás en 5 mil dólares la tonelada. ¿Y ahora cuánto está? ...subió a 80 mil y ahora está cercano a los 70 mil dólares la tonelada. O sea, un incremento sustancial del precio de la tonelada de litio. Entonces, ¿qué significa eso? Que Bolivia va a entrar en esta era de generar el carbonato de litio, hidróxido de litio... ...y de seguro que eso va a dar un nuevo aire también a la economía nacional. Por lo tanto, el perfil que tiene nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, es darle a la economía todo este, este empuje, esta fuerza, a través de la inversión pública, y pero también al crédito productivo. ¿En qué parte del mundo se da un crédito? Al 0,5% para sustituir importaciones a pequeños, medianos, grandes. No hay ninguna parte del mundo que yo conozca que se haya dado un crédito a 0,5%. Ya vamos por los 1.800 millones de bolivianos desembolsados a muchos productores y eso ya está empezando también a ahorrarnos divisas. Ministro Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Yo se le agradezco, Víctor Hugo, a, tomando el pulso por haberme invitado y eh, señalar que este premio que da Financial Times y Bankers, eh, más que un premio personal es un premio colectivo a toda la población boliviana, a todos los bolivianos que hemos sabido capear estos nubarrones negros de la tasa las tasas de inflación tan altas en el mundo en el año 2022. Bueno, muchas gracias y felicidades nuevamente, ministro. Muchas gracias, Esteban. Bueno, a ver, a, además de, de, de, de esas buenas noticias que nos da el ministro de Economía, tenemos que darles otra que tiene que ver con la capa de ozono. A ver, tantas décadas de generar una conciencia en el ser humano por...